Hola, en este video te voy a dar algunas pautas que te permitirán tener evidencia de que tu curso está alineado con el proyecto educativo del programa. El programa en el cual está tu curso ha definido un proyecto educativo. Este proyecto está directamente relacionado con el horizonte institucional, con el proyecto de desarrollo de la institución, con los campos de acción profesional o disciplinar y tú, como profe, debes evidenciar que tu curso está alineado con el proyecto educativo del programa. Tener presentes los campos de acción profesional o disciplinar te hacen pensar en los escenarios donde el profesional puede observar e identificar un problema por resolver. Puedes recoger información, analizarla y luego proponer estrategias de intervención. Revisar lo sucedido es importante para mejorar y obtener los resultados óptimos esperados. ¿Mi curso propone un escenario que me permita hacer todas esas cosas? ¿Cómo identifico un escenario que le facilite a mis estudiantes reconocer un problema a resolver que está directamente relacionado con lo que será su cotidianidad laboral? Sabemos que no puede ser cualquier escenario y entonces, ¿qué parámetros usar para identificar el escenario ideal si la formación de mis estudiantes debe evidenciar alineación con el horizonte institucional y el proyecto educativo del programa. Empecemos por identificar en la misión de la institución el tipo de personas que se espera formar. ¿Recuerdas la institución B? La universidad B es, según su misión, una universidad que encamina sus esfuerzos hacia la prosperidad de la sociedad y la economía. ¿Qué tipo de personas crees que forma esta institución? ¿Cuáles son las habilidades que requiere desarrollar un estudiante de esta institución para ser ese tipo de persona? ¿Cuáles son los ambientes laborales más próximos en donde un estudiante puede desarrollar esas habilidades? ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Qué parte de tu curso le permite al estudiante desarrollar algunas de esas habilidades que se requieren para ser ese tipo de persona que el programa la institución espera formar? Si logras encontrar ese escenario ideal, felicitaciones. Tus estudiantes tendrán muchas oportunidades de aprendizaje, tu curso les dará un aporte esencial en su formación como profesionales y además tendrás evidencia de la alineación entre tu curso, el proyecto de programa y el proyecto institucional. Gracias por estar en Aulas de Calidad porque tú tienes mucho por decir.